El señor presidente don Antonio Fernández Campa, ao que llegamos a quien le damos a bienvenida de nuevo a esta comisión. E para formular la pregunta, tenga palabra una de las autoras de la misma, a señora Martínez García. Gracias, presidenta. Buen día, señor Sierente. Bienvenido. Sé que fue tratado ya este tema en esta comisión, a situación de precariedad en la que se topa un servicio de ambulancias, un servicio que en el sur de Pontevedra crea, desde luego, una discriminación y una carga excesiva para los pacientes que van a hemodiálisis Levándole o percorrido hasta nueve horas y e media eh, para recibir a, o tratamiento. Así podemos hablar, por ejemplo, de casos que salen, por ejemplo, do concello de Agarda a las doce y media de mañana. Para recibir el tratamiento de hemodiales, eh, e van recogiendo pacientes por Tabagón, Goyán, Forcadela, Barrantes, Caldela de Tuy, Sarcela de Caselas. Después llegan a Vigo y en Vigo siguen o percorrido por toda la ciudad, deseando os pacientes en los distintos centros: Oscar Vallos, Povisa e o Álvaro Cunqueiro. Cocal desde las 12 y media de la mañana, cuando llegan a recibir el tratamiento, estamos ya en aquella de tarde, que empieza a las de la tarde, por lo tanto, estamos hablando de que tenían que comer a las doce de la mañana o antes para poder ir al tratamiento y después ese mismo calvario o vuelven a pasar a vuelta del tratamiento. Se van recogiendo por los distintos centros de Vigo y repartirlos seguidamente por cada una de las zonas donde va quedando cada paciente Coca, al final estamos hablando de un percorrido de 120 kilómetros que para recibir un tratamiento de que salen a las 12 y media de la mañana de su casa, llegan a casas de la noche es decir, incompatible con cualquier modo de vida sobre todo si se tenga en cuenta que estas biases se producen tres o cuatro veces por semana Indudablemente no está o dando una respuesta asietada a estos pacientes Que sea de por sí un castigo tremendo esa dependencia de una máquina para poder sobrevivir Y e a situación de su salud deteriorada como para pegarse estos eh, paseos en estas rutas sanitarias pero esto también es consecuencia de cómo se gestiona todo el sistema de ambulancias, cómo se entiende a propia sanidad y a pública y cómo se entiende a atención a las personas enfermas. Y así vemos, y si o falábamos en una de las intervenciones anteriores, en la que estuvo Vostede, sobre la situación a que se topan también los trabajadores y las trabajadoras de ambulancias. A la precariedad laboral, irremediablemente conlleva a precariedad asistencial. Cuando ustedes licitan a Baisia, cuando ustedes entregan los contratos a esas empresas, ustedes, o normal, entiendo yo, es que en esa licitación o coste aceptable conte con pago de salarios decentes los trabajadores y las trabajadoras de sectores que contratan. Y no se da esta situación, ustedes siempre contratan a baixa y al final se traslada esa contratación a baixa, los cadros de personal... Ustedes después dicen que un problema entre la empresa y los trabajadores que la administración no tiene nada que ver y acaban pagando patos junto con los trabajadores y trabajadoras a las personas enfermas, a las personas que necesitan estos servicios sanitarios Vosotros, en el mes de abril, cuando contestaba a una pregunta de BNG Comprometíase a revisar a, mejora, a mejorar el servicio de transporte sanitario aseguró que serían revisados todos estos casos denunciados de la provincia de Pontevedra con fin de mejorar su calidad e que intentarían optimizar los tiempos de las rutas y e los horarios incrementando el número de rutas para dar soluciones a, a estos traslados Eu, Le pregunto ahora eso fue en el mes de abril. Estamos a mediados de mes de suño, casi en vacaciones, casi a punto de celebrar unas nuevas elecciones. Por lo tanto, o ha sido de sesio, un nuevo cambio, no gobierno. Y por lo tanto, también no no sergas. Pero me gustaría saber qué hicieron en el mes de abril. ¿Tiveron alguna actuación? ¿Dirisíronse a alguien? ¿Van a aumentar ese número de ambulancias? ¿En qué número de ambulancias? ¿Van a cambiar los percorridos? Supongo que en dos meses y ante un problema tan grave, ¿vosotros ya tomaron alguna iniciativa? Y si dentro de estas iniciativas también van iniciativas que garantan a salud laboral y a los eh, derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de ambulancias por lo de ahora nada más. Gracias, señora Martínez, para responder a preguntas, señor Fernández Campa. Señora presidenta, eh, buenos días, señora diputada. Eh, bueno, sobre el tema penso de las reclamaciones de los trabajadores a las negociaciones que en estos momentos se están a llevar a cabo a través de la negociación de convenio colectivo, pienso que ya en la pregunta anterior, como usted indicaba, se eh, contestó. De todos to, to, to, to sitios o, o motivo de esta pregunta, no eran las condiciones de los trabajadores, sino el tema de la prestación de servicios o ciudadanos. Efectivamente, como usted como indicaba, pues hay eh, unos meses, contestamos. Eh, en este Parlamento, una pregunta sobre, Feita por otro grupo parlamentario eh, respecto a situación de transporte sanitario, concreto transporte sanitario para pacientes de diálisis. En ese momento eh, les indicamos que eh, en el último año eh, que se estaba finalizando, en el 2015, el número de doentes de ese área sanitaria, eh, el número de servicios recibidos fueron más de 100.000 servicios, y que durante ese tiempo únicamente recibieron 10 reclamaciones, por tanto un volumen de reclamaciones si entendemos eh, reducido trasladaronse eh, a inspección de servicios sanitarios para que os valorara, para que posea las posibilidades de solución. Eh, en lo que refiere específicamente no caso de Baixo Miño, únicamente eh, tiñase eh, recibida una reclamación, que no fuera de 2015, fuera de no 2016, eh, que también eh, trasladouse a los servicios de inspección sanitaria. Evidentemente, la situación eh, de dispersión geográfica que tiene Galicia dificulta evidentemente los procesos de traslados a los centros sanitarios por las pues, distancias que existen entre los domicilios y los hospitales de referencia, que es un factor inamovible que dificulta también la elaboración de rutas. En estos casos, en concreto, de acuerdo con la información que nos indicaba, se trata de unas rutas que afectan a siete pacientes, por lo tanto, son los siete los pacientes que se tra trasladan y, por tanto, los que tendrían que adaptar no funcionamiento de este servicio. Eh, eh, las posibilidades de actuación para optimizar ese percorrido de edificio, porque eh, o que puede beneficiar a algún doente, puede perjudicar a otro. En cualquier caso, como usted indicaba, eh, nos estábamos planteando, eh, teníamos eh, la intención de poder mejorar o poder obtener una mejora de los servicios que se están prestando a través de la licitación que en estos momentos ya está en marcha los servicios de transporte sanitario no ausente eh, programados a través de, podría obtenerse la incrementación, esperamos así del número de rutas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes en cualquier caso existen otras alternativas planteamos en ese momento, así lo hacemos a través de inspección eh, para que tratara de comunicar estos a los usuarios que existen, o al transporte colectivo es una posibilidad, de, pero existen otras alternativas. no caso de que se sea así posible para el doente, existe un sistema de pagamento de, de desplazamientos eh, a los ciudadanos para las ayudas a aquellos casos de doentes que acudan fuera de do concello donde reciban asistencia. E por otra banda, estamos a trabajar en estos momentos eh, también eh, una búsqueda da mellora de la mayor accesibilidad no, no exclusivamente a través de optimización o mejora de rutas, sino a través de otros sistemas. Sistemas que nos pueden permitir en estos momentos, o sistemas de diálisis eh, domiciliarios, ya se tenían iniciados procesos de este tipo en doentes y e otras áreas. Para, doentes que reúnan evidentemente las características necesarias para poder prestar o servicio en estas condiciones, o también estamos a trabajar en la búsqueda de soluciones a través de eh, acercamiento de servicios a través de club de diálisis o centros satélites para tratar de evitarnos que teníamos que cambiar las rutas o, com, o tratar de hacer eh, compatibles las rutas de distintos doentes que tenían distintos horarios eh, también para percibir servicios, sino sencillamente acercando o servicio eh, dos doentes a, a las zonas donde residen de acuerdo con la demanda que en estos momentos tenemos. Actualmente estáse a trabajar en estas tres líneas de ayuda. Esperamos que a través de ellas podamos eh, seguir mejorando la prestación eh, que se les da a los ciudades, en este caso, nos de área nos de área do Baixo Miño. De momento, más nada y muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Campa. No turno de réplica, tenga palabra la señora Martínez. Muchas gracias. Sí, es cierto que la iniciativa no falaba sobre las negociaciones eh, de los trabajadores, no convenio colectivo, pero sí es cierto que la vinculación entre las condiciones laborales y la calidad asistencial es tan directa que es imposible hablar de una sin contar con la otra. Mucho deterioro de las condiciones sanitarias en no nuestro país tiene que ver con deterioro de las propias condiciones laborais. Menos personal, más jornadas, más estrés, menos acceso a una atención de calidad de por parte de los usuarios, todo está ligado. Por lo tanto, desvincularlo, creo que es un auténtico error que no va a solucionar el problema. En cuanto al número de reclamaciones, hay algo que claro, no hay en nuestro país una educación de reclamación, administración, una porque... A población, en no nuestro país, desgraciadamente, estamos acostumbrados a que sergas, fundamentalmente, conteste que es con esas, esas cartas tipo, que no nada y que fan referencia a que se atenderá antes posible. Hay unos modelos de contestación de sergas se contestan igual. Entonces, ya no vale la pena reclamar. Muchas gente, sea con más intención o con más ganas o con más humor, reclaman ante a, o, a Valedoría do Povo, por ejemplo. Pero realmente el concepto de reclamación ante sergas se considera inútil. Yo digo porque personalmente sí si tengo reclamado sergas y si recibido esas contestaciones tipo que lo único que fan es cabrearte porque parece que te toman por idiota, sinceramente. Entonces, me da igual que si fueran 100.000 servicios y de reclamaciones hubiera una reclamación o no hubiera ninguna reclamación O que sí es cierto que a reclamaciones están en la sociedad, inda que no lleguen por escrito O sergas, su cual me parece una pobre disculpa En cuanto a dispersión geográfica, está claro que Galicia tiene un problema de dispersión geográfica Pero no es este el problema de Pontevedra una, toda costa de Pontevedra está muy poboada Y en todo caso será una falta de acceso a servicios O que hay En cuanto a las actuaciones que benefician Unos perjudican a otros Depende de las que se tomen evidentemente, a ver ir Por rematando que no perjudiquen a ningún Y dentro de las otras alternativas Evidentemente, a mí lo que me parece Mucho más lógico Es eh, que os servicios asistenciales de este tipo eh, que se utilizan tres, cuatro días a semana por personas, se deberían de ter organizado a nivel comarcal, sobre todo en una zona tan poboada como la costa de la provincia de Pontevedra. Por lo tanto, estamos hablando de eh, investimento en salud, eh, de beneficio para todas estas personas, un, en una zona con una población suficiente como para establecer, sea no en esa diálisis a domicilio. Pero, o mejor sí que se pueden hacer con marcáis de efecto que los desplazamientos no superen los 20 minutos, media hora eh, para las personas usuarias. Por la mía parte, eh, nada más. Gracias, señora Martínez. No turno de peche, tenga palabra el señor Fernández Campa. Eh, muchas gracias, señora.